Bien. En los próximos tutoriales vamos a ver lo que es ya la manufactura. Vamos a empezar a programar nuestros sólidos que hemos realizado hasta el momento. Sí, vamos a empezar a lo que es eh, estandarizar un archivo para este, eh, no estar haciendo cada vez que, que wow, vamos a hacer un maquinado de esta pieza, acomodar todos los layers. Eh, ¿sí? Bien, vamos a empezar a eh, estandarizar un archivo primero Vamos a crear un archivo nuevo <coughs> Lo copiamos en la ruta donde va a ser guardado nuestro archivo Y aquí vamos a renombrarlo como mfg Todos los archivos que vayamos a hacer para cada una de nuestras piezas deben ir... este identificados con mfg, que es manufactura sí, para poderlos nosotros este, visualizar en nuestra carpeta cuál es el maquinado de la, cada pieza Bien, ahorita no voy a poner qué pieza vamos a maquinar porque únicamente vamos a estandarizar nuestro archivo de manufactura vamos a aceptar sí, en este archivo vamos a poner una mesa de trabajo que ya ante, eh, posteriormente ya he hecho ¿Sí? después les voy a pasar el, el, el link para si no quieren invertir tiempo en, en diseñarla o pues, si ustedes quieren este, diseñarla pues ustedes tomen la decisión ¿Sí? tengo una mesa de trabajo tengo una prensa y también unos clams que hice por acá un clamp corto y un clamp largo bien, esos los vamos a usar eh, ya en nuestro en nuestro archivo de manufactura, que va a ser un archivo como de ensamble, ¿sí? pero vamos a usar nuestra herramienta ya de manufactura y bien, vamos a empezar, para empezar vamos a, a colocar todos nuestros layers a renombrarlos usando esta herramienta, Nos vamos a este icono y vamos a decir cargar eh, categoría de capa, vamos a dar clic. Vamos a eliminar todos los que están por default ¿Sí? porque vamos a crear nuestros propios archivos, nuestros propios layers. Perdón, bien, vamos a decirle aquí dependiendo de las operaciones que vayamos a hacer posteriormente en, nuestro, en, nuestro, en nuestra programación. Pueden ser 2, 3, hasta 10 operaciones. Yo nomás voy a hacer hasta la cuarta operación para tener este archivo ya estandarizado para no volver a crear capas cuando haga otro otro maquinado de una pieza diferente. Bien, vamos a empezar poniendo la categoría. Vamos a ponerle operación 1. ¿Sí? Este este layer esta capa lo vamos a, a poner en el layer número 2 hay que ponerle que para poderlo distinguir y vamos aquí a colocar en esta capa vamos a poner el sólido ¿Sí? vamos a crear crear capa y editar o editar perdón y aquí vamos a, a seleccionar en qué layer o en qué capa lo vamos a, a a meter todo lo que va a ir en esa capa el sólido le damos a agregar ¿sí? y aquí ya se agrega bien ahora <coughs> vamos en la operación 3 vamos a colocar el layer, en el layer en la operación 1 en el layer 3 vamos a colocar nuestro stock crear o editar seleccionamos el layer agregar y aceptamos en el layer 4 vamos a colocar los sketch que vamos probablemente a usar en nuestros maquinados seleccionar el layer 4 en el layer 5 vamos a colocar nuestros Superiores, seleccionamos el layer 5, agregamos y aceptamos. Y en el layer 6 vamos a colocar los clamps laterales: layer 6, agregamos y ahora estos mismos... Uh, no, pero aquí me falta en el layer 7 vamos a colocar los sketchs de linkeo ¿Sí? vamos a crear otros eh, otras tres operaciones más con estos mismos eh, nombres pero ahora lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a colocar operación 2. Crear o editar. ¿sí? El sólido de nuestra operación 2 va a, va a quedar en el layer número 8. El stock de la operación 2 va a quedar en el layer 9. Esto nos va a servir para. Para posteriormente, ya que tengamos tu ensamble, cada pieza colocarla en, en un layer. Eso lo vamos a ver en otro tutorial. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo esto hasta crear cuatro operaciones. Este va a ir en el layer 10. que va a ir en el layer 9, si sí, está bien, ahora nuestro clam, superior de la operación 2, en el layer 11 y nuestro clam laterales de la operación 2 va a ir en el layer 12. Bien, voy a poner pausa a crear las cuatro operaciones y regreso con ustedes bien aquí ya tengo todos nuestros layers de las operaciones de la 1 a la 4 sí, únicamente puse aquí también en la segunda los segundos dígitos en los layers en que se van a localizar esos esos sólidos que vamos a meter esas capas ¿sí? desde la operación 4 layer 25 Operación 3 en el dayer 19 Es el mismo linkeo Operación 2 y Operación 1 ¿Sí? Bien, únicamente nos falta agregar En qué capa van a estar nuestra mesa de trabajo Y nuestra prensa De trabajo Esto lo vamos a colocar en el dayer número 40 para si hay más operaciones, poder usar las demás capas ¿Sí? <coughs> a ver, aquí vamos a ponerle layer 40 cambiar de nombre Sí. y en el 41 vamos a poner nuestra prensa Listo. Bien, esta va a ser nuestra capa de donde vamos a colocar nuestros, nuestros sólidos. Pero obviamente, como no tenemos nada seleccionado en nuestro archivo de manufactura, eh, bueno, en este momento es ensamble. Estamos en modelado. Pero conforme vayamos agregando sólidos y vamos a, vayamos colocándolo en cada capa, ¿sí? va a ir apareciendo en esta pantalla de aquí. Bien, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado. No, olviden de no se olviden de suscribirse y denle manita arriba si les sirvió este tutorial. Nos vemos.